Traigan puertas que manija sobran. Manija Mundial. Manija Mundial. La pasión, la pasión futbolera, futbolera desde una mirada popular. Quien quiere saber si nos escucha del otro lado es nuestra invitada, porque ya la tenemos aquí, la van a poder ver, además de escuchar. Eh, quienes se sumen a eh, YouTube, eh, nuestro canal Radio Estación Sur. Nos encuentran muy fácilmente porque estamos en vivo y es lo, que, lo primero que te aparece. Eh, manija Mundial. Eh, una invitada con la excusa, porque acá uh -huh. no es más que una excusa. Lo repasábamos que eh, se arbitró el primer partido. Exactamente, hablar del la... cuerpo de arbitraje de ah. Alemania-Costa Rica, que fue histórico en cuanto a su composición completamente eh, femenina. Dijimos, bueno, vamos a hablar entonces con una compañera, uh -huh. árbitra, eh, en este caso de la AFA, eh, para tener en cuenta varias cosas. Primero... Eh, a, antes de, de esta de este cuerpo de arbitraje histórico Con eh, este, también Stephanie Frappard exactamente es la árbitra eh, francesa y otras que cinco estuvo. compañeras además eh, de distintos países del mundo hubo también el el suceso histórico de que dos compañeras dos relatoras argentinas pudieran por primera vez eh, co relatar y comentar ellas dos el partido que se transmitiría para Argentina un partido del mundial bueno lo mismo sucedió por primera vez con árbitras mujeres en un partido de la Copa del Mundo. Eh, y bueno, la llamamos a ella justamente con esta excusa, pero para charlar un poquito del de rol de las mujeres en el fútbol que tanto se tienen que codiar con de todo, eh, las machiruleadas más grandes que, que existen, me imagino yo, ella nos la contará mejor, estamos en comunicación en este momento con Dayana Hilari, árbitra de la AFA, eh, que ya imagino nos escucha y nos ve bien, ¿cómo va Dayana? ¿Todo bien? Hola, buenas, buenas tardes, tarde, chicos. Sí. sí, los escucho y los veo bien. No sé ustedes cómo me ven. Perfecto. Perfecto. Estamos impecables. Eh, bueno, dai primero contanos cómo, cómo tomaste esta noticia de que por primera vez en una Copa del Mundo un cuerpo de mujeres eh, árbitras, referí, pueda dirigir eh, un partido, ¿no? Del Mundial, además, ni más ni menos con la visibilidad que, que eso da. Bien, bueno, primero, buenas tardes para todos. Gracias por... por... Invitarme al programa, la verdad para mí es un placer. Sofi, nobleza obliga, tengo que corregirte. Todavía no soy parte ah, del plantel profesional de AFA. Qué falta, qué falta. Pero, eh, no, me falta el contrato nada más. Bien, estoy ahí, ahí bien. Así falta muy poquito, eh, pero no corresponde que, que lo demos por hecho cuando todavía no. Por favor. No, lo es. no hay que cuesta. Eh, no, por favor. No, estamos ahí, estamos ahí. Hay que, hay que seguir metiendo presión, pero bueno, no, no puedo dejar de de, de corregirte porque no lo soy todavía y no, no. Por, por las que lo son y por las que no lo somos creo que es necesaria la aclaración soy árbitra así federal es el título de eh, lo más que puede tener un árbitro que todavía no tiene contrato lo que queda es el contrato y ahí sí ya pa, pa, pasaría a ser parte del plantel bien, eh, lo, lo que es es un centralismo que hay en, en la div, primera división de Buenos Aires nada más, porque vos estás habilitada para Consejo Federal Claro, exacto. Sea, en realidad, el arbitraje tiene dos caminos. Uh -huh. El camino del interior y el camino de lo que vendría a ser eh, con Urbano Bonerenche y GBA. Sí. Depende de tu camino, es depende de los títulos y si es más largo o más corto. El camino del interior es un poquito más largo. Eh, y no te lo define tu lugar de nacimiento, te lo define eh, eh, la carrera, el tipo de carrera que vos quieras hacer, uh -huh. ¿sí? sí nosotros, como yo radico en la ciudad de La Plata Y las ligas a las cuales yo dirijo y pertenezco Están afiliadas al Consejo Federal Necesariamente Platense. somos árbitros del interior Una cuestión uh -huh. cuasi legal, por decirlo de una manera Todos los que son los torneos oficiales y metropolitanos Sí están dirigidos por los árbitros de las 3A Que uh -huh. son los árbitros metropolitanos Y los árbitros que se reciben, por ejemplo, acá en La Plata En la escuela de Vigliano que tienen un carácter de título oficial eh, ilegal, profesional para dirigir ese tipo de torneos ¿sí? O sea, la diferencia de carrera o de camino te legitima para dirigir ciertas cosas claro. y ciertas cosas no por ejemplo, un árbitro de las presas no va a poder dirigir un partido del de, de Consejo Federal, uh -huh. porque está en otro target, o sea es lo mismo, pero distinto, vendría a ser. No sé si me explico. Sí, perfectamente, perfectamente. Bueno. Eh, ¿y, y, cuál, ¿Y cuál es la, la aspiración mayor? Digamos, llegar a uno de estos cuerpos eh, de arbitraje del mundial puede ser un, una meta alcanzar. Mira, eh, todo, todo sueño siempre eh, eh, es dirigir un mundial. Honestamente, por mi edad no creo que me dé el tiempo, pero... Quizá a corto plazo, por ahí, mi, mi, mi objetivo principal es generar este contrato con AFA, que es, gracias, Sofi, eh, ya lo tengo. No, bueno, generar un contrato, empezar a, a dirigir todo lo que es Federal A, Federal B y Nacional A, claro. Nacional B, perdón. Y sí, eh, estar en lo que es en la primera división y formar parte del plantel de profesional de fútbol, eh, de, de, de arbitraje de fútbol. Uh -huh. Después, eh. conseguir una chapa FIFA ya sería... La, tor la frutilla del postre, la verdad es que hay que ser, no digo que es imposible, pero por ahí por mi edad, sé que hay muchas chicas que, que tienen mucha menor edad que yo y que tienen hoy en día todas las puertas abiertas y si no están abiertas es cuestión de, de ir a empujarlas, ya no están más trabadas, quedó demostrado jueves. Eh, así que bueno, nada Y, y eh, contanos En principio sería ser parte del, pro, del plantel profesional desde, desde la ignorancia total eh, digo Yo te podría preguntar hasta qué es una chapa FIFA Pero quiero saber en principio Si, si la cuestión de la edad es, eh, de, es reglamentario Es eh, igual para varones y para mujeres Digo, ¿cómo es el sí. cuestión de...? ¿O es algo más simbólico decir no Bueno, yo tengo 40 años no, eh, Ya me llegó un momento en el que no puedo jugar más al fútbol, por ejemplo Eh... Los árbitros tienen eh, hasta los 45 años Ahí para está. dirigir. Uh -huh. Todos. No hay, no hay distinción de géneros Bien. acá. Eh, el, el, el, la vida útil, por decirlo de una manera, es hasta los 45. Si vos te fijás, vamos a poner en ejemplo los varones, porque es lo que más conocemos. Todos los varones se jubilan a los 45 o se retiran a los, a los 45. Después, Vos te, re, te resignificás en otro rol dentro del arbitraje. Pero uh -huh. hasta los 45 podés dirigir profesionalmente. Se estima más o menos por edad y tiene que ver con una cuestión de rendimiento físico. Es básicamente eso, no por idoneidad. Claramente, con 45 años, correr a la par de chicos y de atletas al nivel futbolístico profesional, estamos hablando de, de lo que es el fútbol profesional de nuestro país, te deja un poco afuera la condición física. Eh, en principio tiene que ver con eso. Después, te respondo lo de la chapa FIFA, es cuando vos firmás contrato de manera internacional. ¿sí? Vos generás un contrato con AFA, sos profesional y perteneces a la élite del fútbol argentino. Uh -huh. El próximo paso es la Colmebol, ¿sí? Para nosotros. Si claro. estuviésemos en Europa, te diría Uf. la Europa League. Exacto. <ríe> eh, bien, pero bien, bueno, bien. en este caso sería la Colmebol, vos generás un contrato... Como debería decir, un contrato de mejor calidad va subiendo en la escalera. Esa, ¿no? Y, y si te fijas, los árbitros FIFA tienen una chapita acá como en el colegio, ¿viste? En el bolsillo donde se meten las tarjetas. Uh -huh. Dicen FIFA. Esos árbitros tienen carácter internacional, tienen contrato internacional. Y están habilitados a dirigir los torneos internacionales organizados. Por la FIFA y en este caso por la Conmebol, que nuclea todo lo que es el panorama latinoamericano o sudamericano en este caso. Clarísimo. Eh, Dai, te fue muy complicada eh, a nivel esto, de, de eh, que es muy masculinizada, eh, la carrera de árbitra, digo, cuando vos finalmente utiliciste el título profesional, fue toda una novedad, ahora ves más eh, chicas y compañeras que se suman a querer arbitrar, contanos un poco de ese recorrido eh, hasta llegar al, al, a ser profesional. Sí, yo cuando arranqué el arbitraje siempre cuento que lo arranqué de casualidad, por curiosidad, porque amo el fútbol, estaba haciendo mi tesis relacionada con, con el fútbol, el fútbol femenino y justo conozco a quien hoy es mi pareja, que ya era árbitra y me dijo, metete porque te va a gustar, te va a servir, te va a adquirir herramientas y cuando yo me metí había cuatro chicas, literal, cuatro chicas, de las cuales tres se dedicaban a infantiles y Estoy hablando de la Liga Amateur, ¿no? Sí, acá, de lo que sí, es el amateurismo sí, sí. acá en nuestra Ciudad de La Plata, como para ponerlo bien en contexto. Eh, y había una de las chicas que sí, por ahí aspiraba a las categorías mayores. No éramos muchas, creo que inclusive éramos la única asociación que tenía mujeres. Quizá había alguna otra, pero era muy una sola por ahí. Y sí, éramos 50, 60 varones y tres mujeres. Eh, y, y en ese, en, en ese punto se, se replicaba en todos lados no en los clubes, en los cargos dirigenciales, que prácticamente Total. recién hoy se empieza a ver mujeres a cargo de de, de tomar eh, de, de puestos de poder básicamente es más, hoy tenemos una liga que no tiene mujeres eh, entonces eh, todo lo que fue conseguir el espacio fue una lucha fue una lucha súper difícil. Si bien había mujeres, nosotros tuvimos que, yo siempre digo a las chicas que arrancan el, el curso ahora, chicas, ustedes tienen que formarse, entrenar y capacitarse, no tienen que hacer nada más. Porque todo lo otro ya lo hicimos. Ya pateamos puertas, ya nos quejamos, ya les dijimos un montón de cosas, muchachos. Estamos acá, denos, denos el lugar. A nosotros nos pasa a mí me pasó, no designen mujeres en masculino. Después era, no decirme, dos mujeres juntas en masculino. Después era dos mujeres eh, árbitra asistente en primera división, no. Y fuimos igual. Y le pedíamos que nos pongan por escrito, ¿por qué no? Cuando estábamos mucho, quizá, mucho más capacitadas o estábamos mucho más por encima que cualquier árbitro varón. Eh, en, en capacidad de formación estoy hablando, ¿no? Uh -huh. Estoy mandando a un egresado de tres años de experiencia contra uno de escuela y vos querés el de escuela porque es varón. Pónemelo por escrito. Como no podían, porque saltaba la ficha que. Era desigual. Estaba en claro. otro lado, la negativa. Le ganamos el espacio y primero fue esto y primero fue el otro y dale, dale, dale. Y cada vez éramos más y fuimos, fuimos entre todos. Eh, y digo entre todos porque nuestros compañeros varones que estaban a cargo de la asociación y que er eran un poco también los que podían tomar esa decisión nos recontra apoyaron y nos recontra bancaron eh, y, y por ahí si no hubiésemos si, si en ese momento no hubiese sido por ellos que nos dijeron mira yo la pido la voy a mandar igual si no te gusta jodete, anda bien dirige bien y si se equivoca se va a equivocar porque erró como cualquiera, no porque es mujer ¿No? un poco desestimatizar eso y sí, nos costó mucho pero creo que, que hoy la batalla está recontra ganada, hay que seguir igual porque hay muchas cosas que, que nos cuestan el doble por ser mujeres eh, pero bueno eh, creo que, que hoy es una batalla ganada y para ir respondiéndote un poco y ya te dejo repreguntarme algo lo que me preguntabas al principio yo te digo que me emocioné con lo de Stephanie y, y, y la terna eh, es realmente histórico en la historia del fútbol y en la historia del arbitraje, que una terna de mujeres esté dirigiendo un país, eh, un partido en un mundial de fútbol. O sea, creo que, creo que todavía no dimensionamos lo que pasó. No dimensionamos. Es, es realmente notorio. Yo me emocioné muchísimo a Estefan y la vengo siguiendo desde que pitó la Eurocopa. Eh, tuve la suerte por ahí de charlar en algún momento con las chicas FIFA de acá, de, de, de, de nuestro país, con Laura Fortunato, con Roberta Echeverría, que son para nosotras hoy, las que estamos un poquito en el interior, nuestros referentes. Eh, y nos han contado que la conocen, de, de compartir quizá algún evento FIFA, alguna capacitación. Eh, y dice que es, eh, que es una bestia de lo físico, que teóricamente es impecable y que todavía no había motivos de por qué no se designaba. Claro. Bueno, creo mm -hmm. que, que en este, en este punto. Y no me parece casualidad haberlas designado en un país como Qatar. Creo que no es casualidad. Creo que en el fondo tiene ahí eh, una doble espina de decir, no solo te pongo mujeres, sino que te pongo mujeres en un país donde apenas podemos salir a la calle. Creo que me parece que tiene también un marco político, aunque no se lo quieran dar o no se quieran hacer cargo. Creo que, que es muy importante y yo lo recibí recontra emocionada me enojé muchísimo porque no lo pude ver al partido porque justo bueno me tocó eh, tenía un compromiso que aparte no podía... partidazo además sí, partidazo. partidazo sí no, sí y eso también habla de, de la designación en un partido que sí si, bueno los dos están ya no clasifican darle un partido como bueno le dimos un partido no le dieron un partido con un país recontro importante donde se decidían un montón de cosas y y pude ver poco lo tengo pendiente para verlo eh, porque la verdad que lo quiero ver completo, eh, pero bueno, muy emocionada con el grupo de nuestras compañeras también, lo hablamos, lo charlamos, nos emocionamos todas y, y creo que a cualquiera que, a cualquier mujer en principio y a cualquiera que esté relacionado en el ámbito del fútbol, esta designación o esta participación creo que, que nos ha tocado en, a, en algún punto de, de, de, de, nuestra, de nuestro interior y, y de nuestro feminismo. Que, que, que es fundamental, que, que es súper importante. Dai, acá Manu, te saludan, ¿cómo te va? Hola Manu. Eh, vos aparte fuiste jugadora de, de liga, sí. recuerdo haberte visto en Everton, eh, sí. y, y recién explicabas de este debate que tuvieron ustedes para ingresar a, a ligas masculinas siendo árbitra, y es algo que nunca se dio y que siempre estuvo por hecho que hombres arbitren a mujeres, y hay de parte de las jugadoras todavía un reclamo de que no saben cómo tratarlas. Sí. Eh, yo te, te hablo siempre, de, cuando fui jugadora, eh, siempre el árbitro cumple un rol cuasi de policía, que a mí no me gusta. Eh, nosotros, la realidad es que sin nosotros no podríamos jugar, porque después cuando están en pretemporada, hacen amistosos y nos llaman, porque se matan a palo. Pero mm. <risa> eh, en, en este punto que vos decís, sí, nosotros... Desde nosotros en nuestra asociación tenemos una comisión de género Muy bien. Eh, y lo creamos bueno por una situación puntual que pasó y después porque insistimos mucho en nuestros compañeros, en el trato hacia las jugadoras, ¿sí? eh, porque no es la primera vez, como vos decís, que nos llega algún comentario de maltrato o de destrato uh -huh. eh, eh, en el fútbol de mujeres. A, a mí como jugadora me ha pasado que me han subestimado por ser jugadora como me subestiman a diario por ser árbitra. No me sorprende, yo lidio muy bien con estas cosas, pero hay jugadoras que no y de todas maneras no corresponde que nosotros nuestro rol de árbitro subestimemos a los jugadores o a las jugadoras o a los jugadores. Eh, eh, y sí, nosotros como asociación trabajamos mucho, nuestros compañeros, eh, en el trato con las mujeres, eh, siempre tenemos igual un, una filosofía porque a veces nos llaman de torneos comerciales para dirigir y dicen, mujeres no, entonces no vamos. Pero a veces nos llaman para dirigir y dicen, solo mujeres, tampoco vamos. Yo te mando árbitros formados que van a poder resolverte el partido de manera adecuada. No hacemos mucho cambio en el género, pero si bien decís, Manu, que, que hay todavía un cierto, un cierto sesgo negativo a la hora de ir a dirigir mujeres. El fútbol de mujeres es un fútbol formativo, hay que tener paciencia, yo Total, siempre digo sí. que se asemeja mucho a las categorías formativas del fútbol masculino, porque nosotras las mujeres aprendimos de grande a jugar a la pelota. Nuestro control del cuerpo es distinto, nuestra fuerza es distinta, no es ni mejor ni peor, es distinta. Hay que entender lo distinto como bueno y no como malo. Sí, tal cual. Además porque... teniendo en cuenta que en el caso de las, de, de las mujeres que llegan a primera y que cuando el fútbol ni siquiera era un debate que sea profesional, tenían otros trabajos digo vivían de otras cosas que no eran el fútbol entonces no podían estar todo el día entrenando por más que no, hu hubieran todavía. aprendido de grandes todavía que es ¿Todavía? que se debate un parecido todavía que se debate un, un fútbol femenino profesional digo igual sigue siendo de la misma manera imagínate cuando ni siquiera estaba en vistas pensar en que las mujeres bueno eh, eh, va a llevar muchos años obviamente que se iguale o se parezca una calidad pero además hay mucha, eh, mucha plata puesta detrás del fútbol masculino que las mujeres no tienen y que de los mismos sponsors se niegan muchas veces, además de ni hablar de la asociación del fútbol y tal. O la inversión que no quieren ponerle desde club de distinto. Tal cual, tampoco es todo simbólico, digamos, uh -huh. también hay una cuestión sí, económica sí. ahí bien concreta, para árbitras, para jugadoras, digo, se da de todas las maneras igual. Yo quiero preguntarte ahí si fuera de tu caso particular, digo, sin hablar de vos, tenés contacto con otras compañeras, en, con otros casos, en las que estas situaciones contractuales más complicadas también sean por cuestiones de género o no, ¿O es difícil entrar eh, a la asociación eh, del fútbol argentino? Digo, ¿cómo se dan esas cuestiones? Y si, por ejemplo, el tema de los salarios es equitativo. Digo, si tenés algún dato de eso para, para aportarnos. Bien. Yo te cuento lo que sé Dale. Y, y, y lo que tengo de experiencia. Los salarios son iguales para todos. Bien. ¿sí? No importa si sos eh, el género, ¿sí? sí eh, lo que te cambia el salario depende del rol que vos cumplís, básicamente. Y Perfecto. depende tu categoría como árbitro. Es como tu trabajo. A, a vos arrancás en un, en un comercio como auxiliar administrativo y cuando llegás a gerente, cobras más. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Con la particularidad de que vos cumplís un rol. O sos árbitro principal o sos asistente. Uh -huh. ¿Bien? Con respecto a los salarios, vos co cobramos todos iguales. Todos y todas iguales. En eso eh, siempre fue así. Y creo y me animo a decir... Que, que es una de las profesiones que siempre se ha respetado, porque yo Bien. de que tengo un cerrazón y de que estoy en el arbitraje todos cobramos iguales nadie cobra más o menos claro. por, por género ¿sí? eso eh, creo que es algo no, debería, no, no lo quiero resaltar como algo positivo porque es lo que corresponde, es lo que corresponde sí, todos, si lo comparamos con otros ambientes sí, por sí, ahí sí. resulta mucho más más positivo y después con, con respecto a la llegada eh, el, el tema del arbitraje es un embudo que a medida que creces es más angosto Claro. me quiero explicar pero es angosto para todos ¿sí? vos pensá que te voy a, te voy a dar un, un ejemplo de, de, de lo que me pasó ahora que me recibí de Arbitro Federal fuimos 90 de todo el país ¿por qué fuimos 90? no lo sé, fuimos 90 ¿Sí? Estamos, uh -huh. Nos eligieron entre 90 de todo el país. Sí. Bueno, fuimos 90. Y de esos 90, probablemente uno llegue a ser árbitro profesional claro. en 7 años. Bien. Uno. Claro. Vamos a poner dos: una mujer y un varón. Vamos a poner dos, uh -huh. vamos a hacer. Pero ¿sabés qué? De esos 90, éramos 22 mujeres y el resto varones. En ese promedio, las mujeres tenemos más de ganar. Porque somos menos. Y sin embargo tenemos el mismo cupo que los varones. ¿Sí? Entonces, en ese embudo que yo te digo, donde cuanto más querés aspirar arriba, más difícil es, es porque no hay tantos cupos para todos y para todas. Ahora, si es difícil o si cuesta más por género, yo te tengo que decir que sí. Porque hay mucho más varones contratados que mujeres. Uh -huh. No sé por qué. Claro. Quizá porque siempre fuimos menos en ese cupo y la formación empezó mucho después. Tal cual. Sí, sí, sí. sí Entonces sí, sí. me parece que en ese proceso de formación profesional nosotros venimos retrasadas. Quizá por eso el cupo hoy sea distinto. De todas maneras... Hoy en día las puertas están abiertas para los dos y es una cuestión muy de esfuerzo personal y después también necesitas, ¿no? E Esa beta como en cualquier trabajo de decir, bueno, quiero la oportunidad, te la doy y tenés que, no podés errar. <risa> Lamentablemente no puede errar. Pero en, en, en, por ahí muy puntualmente en lo que vos me decís, no, no, no sé si puedo responderte con tanta certeza las dificultades. Sí, debo decirte que para las mujeres es más difícil. Bien. Porque o sea, se replica, se replica el resto que... de las esferas eh, de la sociedad, digamos, sí, el resto de los sí, trabajos, el sí, resto de... Sí. Si sí, nosotros tenemos hoy en nuestro país una árbitra que ha dirigido finales mundiales de, de, de mundiales femeninos, sí. y sin embargo no pita ni primera división de nuestro claro. fútbol. No. Eh, entonces decís, ¿por qué un árbitra como te voy a poner, Le voy a hacer la comparación con Néstor. Néstor Pitana el último Mundial lo inauguró y lo cerró. Sí. Pitó el inicio, pitó el final. Y tenemos una compañera nuestra que hizo lo mismo en el Mundial de Mujeres. Y ni siquiera pita la, el fútbol profesional pita de árbitro principal. no yo A veces por ahí ustedes pregúntenme si yo digo algo que por ahí no... no, no sí, se entendió perfecto. Eh, el, el primer árbitro. El primer árbitro. Sin embargo ya tiene chapa FIFA, abrió vale. y cerró un Mundial... Y no dirige ni siquiera Primera División y árbitros que recién arrancan y están contratados, que no tienen ni media categoría de árbitro FIFA, están dirigiendo ¿Sí? esa, esa categoría. Vos me preguntás por trayectoria, y tiene una pieza entera de trofeos, y tiene dos mundiales y sin embargo no pita Primera División. Entonces no sé cuál es la vara. Habría que preguntárselo a los que toman las decisiones. Yo te digo la verdad que confío y, y confío en, en que están tomando las decisiones conforme a lo que mejor se puede tener en nuestro fútbol profesional, ¿no? Eh, pero bueno, eh, a veces uno evalúa en la balanza y decís, pero ¿cómo? Y no lo sé. Eh, por ahí sí sigue siendo eh, injusto ciertas cosas, pero creo que la lucha está dada eh, y hay que estar. Si estamos, no les queda otra que, no, tal cual. que designarnos y ponernos y, y hemos demostrado que, que somos tan capaces como cualquiera eh, en, en el mismo nivel. Así que eh, hay que estar, hay que estar, hay que trabajar. Y hay que forzar las cosas, no queda otra. Clarísima, Dai, te queremos agradecer muchísimo este ratito para Radio Estación Sur, para Manija Mundial. Seguimos en contacto, esperemos que alentando a Argentina mucho más todavía. Eh, te agradecemos y queremos enterarnos, por favor, cuando esté ese contrato firmado. Por favor. <risa> Bueno, chicos, yo hablo mucho. Eh, no, <risa> clarísima, clarísima en todo. Gracias por tenerme eh, presente. Eh, y prometo avisar cuando ponga ese gancho y compartir con ustedes <ríe> la noticia. Dale, me vamos engaño. a Argentina. ¿eh? Vamos, vamos todavía. Vamos todavía, que, que disfrutes esa previa, disfrutes ese partido. Entonces allí pasaba Diana Hilaria, árbitra profesional. Eh, a un pasito nos dijo ahí, de, de hacer de la AFA, no la que no, la, eh, no canta Victoria todavía. Eh, nos contó, nos, nos pintó un poco el panorama de eh, lo difícil a veces que es hacer estos trayectos para, para las mujeres. Pero también decía, como muchos otros espacios eh, laborales y de otra índole en esta sociedad... Lo que pasa es que se agrava un poquito cuando hay mucho poder y mucha plata por total, atrás, ¿viste? Es, así es la cosa. FIFA, es FIFA. Ni más ni menos, ni más ni menos. Pero bueno, acá estamos para seguir eh, dando la batalla y la discusión. Nos queda un ratito más. Apaga la tele, prende la 91.7 y seguir Mundial desde los medios comunitarios. Maneja Mundial, la locura es total. Yo te amo, Argentina. Apaga la tele. Prende la 91.7 y sigue el mundial desde los medios comunitarios. Amo, Manija mundial. La locura es total.